Venoso. Ay, qué rico. Ay, amiga. ¿Qué vato? Es un tipo que tengo en el WhatsApp y ahora cogió llamarme. ¿Y qué? Ay, pues que muy intenso y feo. Ah, no. Sí. Aunque okay, bueno, lo feo me interesaría porque pues si tuviera plato no dice. Bueno, pues, pero no. No, pero, ¿y cuando te llama qué te des No, es que yo nunca le he contestado. Ay, ¿qué hago para quitármelo de encima? O sea que no ha escuchado tu voz. No? Presta a ver. ¿Qué va a hacer? Benchton. Alop. Por fin contestas, reina Si, sí, es que siempre me coges un poquito ocupado ¿Y qué haces? Cagando Uy, yo te llamo más tarde, ¿entonces? No, no importa, igual tengo las manos desocupadas Pero así como... qué habla, hermano Pues es que te iba a invitar a salir Ay, me esperas un momento, es que ya me voy a limpiar Ay, yo quiero comer maíz Ay, sí, por no masticar ¿Qué Y un mano. Ay ¿qué? Ay, qué asco, se me metió en la uña me esperas un momento, espera Listo, mi amor, ya Ese man no te vuelve a molestar en su vida Ay, amiga Eres mi mejor amiga Sí, sí, amiga, pero la próxima vez Averigüe este primero si tiene plata Bueno, bueno